Digamos, en nuestra línea curatorial manejábamos mucho lo que es la gentrificación, sobre todo hablando del barrio San Felipe. En ese sentido, hubo algunas piezas, eh, digamos, algo, algo fuertes que daban cuenta de este cambio del uso de, de, las, de los espacios y del uso del suelo, del sector y de cómo se fue transformando los perfiles de las personas que viven actualmente ahí. O sea, las personas que viven en el barrio San Felipe, algunas vivían hace 10 años, pero muchas de las personas que hace 10 años vivían ya no están porque vendieron sus casas a galerías, o para talleres de artistas, o para, bueno, no sé, lo que sea. En ese sentido, la artista Juliana Rosas creó unos, eh, unas piezas bidimensionales emulando los eh, avisos de se vende, pero también haciendo referencia a, a los usos que tenían las casas anteriormente al perfil de las personas que se, que, a los que se les quería vender las, las casas y al perfil de las personas que actualmente pueden acceder a esas casas. También hizo una línea de tiempo dentro de esas piezas en las que mostraba los precios de las casas, en los que nos muestra que las casas se ha aumentado 10 veces su valor en 9 años lo que es, es un poco, digamos, complejo entendiendo las dinámicas eh, bogotanas y colombianas.